Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabi. Tengo aquí ya la decisión tomada desde el vídeo anterior de que voy a ir por este lado porque así puedo desbloquear estos tres Sparks, que creo que ya los he tenido todos. El, ro... el moradito no estoy del todo seguro, pero el resto seguro que los he tenido. Tengo que desbloquearlos todos, así que nuestro objetivo es tratar de conseguir todos. No sé si... no he comprobado si hay alguna manera de... Eh, conseguir eh, ver qué es lo que has conseguido y qué es lo que no en este caso creo que me va a interesar llevar a Rabbid eh, Mario, porque hay muchos muy cerca entonces yo creo que voy a tirar por él vamos a gestionar el equipo vamos a quitar a Rabbit Peach y vamos a llevar a Rabbit Mario los Spark me interesa el Lobrador el de cura... El de reflejo vamos a quitar. Y este agrupamiento puede estar bien. Onda de choque de salpicadura también está guay. Y... y, y... Vamos a poner el de agrupamiento. Y vamos a mejorar este. Vamos a... Poner aquí el árbol para que se mejore esto, ¿vale? Este mmm, acelerón extra puede estar interesante. Hay algo de alcance de los impactos con armas sin límite. Wow, tan amplio. Probabilidad de daño crítico, pero daña mucho. Recuperación de contragolpe. Puede estar interesante. Pero creo que voy a poner acelerón extra. Acelerón. Sí. Y con Edge... Vamos a poner lo de recuperación. Acelerón extra. ¿Tanto? Wow. Vale, ok. Pues nada, me quedo... Me quedo pelado. Lo de los Spark... Es que el agrupamiento... Vamos a darle... Vamos a darle chicha. No se le puede quitar después, es una pena, pero... Creo que puede ser interesante. Por ahora vamos a, a ponernos así. Es que he visto muchos muy juntos. Acabemos con esto. A ver... ¿Cuál tiene el del agrupamiento? Este es el primero que tiene que saltar. Y agrupar aquí lo más posible. Pues que atrae unos cuantos, ¿eh? ¡Guajá! Es que ahora va a ser brutal Porque si salto con este Bueno, vamos a quitarnos a estos dos Bueno Vamos a saltar Hola, ¿me dejas salto de equipo? ¿O qué? ¿En serio? No me lo puedo fucking creer Vaya cagada, vaya cagada de jugada Que acabo de hacer ¿Qué saco? ¿Los mechas? ¿Los mechas? Vamos a sacar los mechas Con pues el daño en área. Uah. Voy a sacar un logrador oh. Seguro. Y luego, tengo. No, otra vez no, tío, no me lo puedo creer. A ver, a <risa> unos cuantos así, eh. <risa> Con este tengo, pues que tengo Asterón por aquí. <risa> Wow. Tengo que recoger este, sí. que como tengo acelerón y luego tengo que calcular bien. Mata a todos estos. Pues creo que me va a interesar, ¿eh? Ay, ah, que tenía acelerón, un acelerón más. Y luego, aquí tengo Esto Pues que mato mucho aquí, eh Y me queda otro acelerón Más Salto de equipo Vale, salto de aquí Más Otro salto aquí Y ya, ya he terminado, ¿no? Me falta uno Y fuera ah! Bastante ¿no? no, no, no, no. Easy, ¿no? Me, he, me he liado más de lo que realmente tenía que liarme En verdad a ir a por esto. Y creo que voy a subir, ¿eh? Sí. Vamos a subir aquí. Qué lento caes. Amiga. Qué lento caes. Pero bueno, es cosa mía, es mi manejo. Vale, vamos a pasar esto rápido. Y vamos a darle otro, que llevamos solo 7 minutitos. Yo creo que podemos permitirnos darle otro. Vale, ¿qué desbloqueamos aquí? Desbloqueamos a Mario. Vamos a ir a por Mario, yo creo, ¿eh? Porque la recuperación de la derecha me da igual. Creo que no hay nada de objetos, ¿no? A ver, ¿objetos hay algo? No, ¿te ponen Sparks, héroes? Y enemigos Bueno, y los aspectos de arma Pero eso es porque tengo que pasar todos los niveles, entiendo Así que Vamos a ver Ah, bueno, aquí puedo ver los enemigos A Kamek ya ha ido a por él Y es que, claro, no sé si me queda Los mag... ¿Lotos? No sé si me queda... Vamos a ir a por Mario Ya lo he tenido Ya la... Era... No, no sé si me merece mucho la pena Igual me compensa más el lado izquierdo otra vez. Es que los maglodos... No sé si lo, me enfrentaba a ellos. Y es uno de los enemigos que me falta. Vamos a ir por el lado izquierdo, yo creo. Vamos a ver. Vamos a llevarnos alguna curación... De las de 70%. Me voy a llevar cuatro. Por el que dirán. Ya que lo tenemos... Voy a ir por el lado izquierdo, pero por los enemigos. Porque como también tengo que descubrirlos. Mucho lado izquierdo, creo que de esta vez. Es que Mario ya lo he tenido, los cerros ya están desbloqueados. Ahora tengo que ir a ver lo que me falta. Vale, estos aquí eran débil. A ráfaga, no tengo nada de ráfaga, creo. Y este, es que este sí que me ha enfrentado a él. La gobernadora esta. No tengo nada de ráfaga, fíjate tú. Vale. Eh... Vamos a ir de primeras a por ese Maglodo de ahí arriba. Pero el equipo, en vez de Rabbit Mario, creo que aquí sí que me interesa llevar a Luigi. Wow, es que si me interesa llevar a Luigi me interesa llevar a Ravid a esta para curarle básicamente y como también se tiene que curar ella así no gasto esto vamos a poner el lobrador 100% seguro mira el Luigi se puede curar vamos a quitar el reflejo ah mira de ráfaga tengo este no, ¿dónde te vas? tengo esto de ráfaga no es muy allá pero para Edge se lo puedo dar y vamos a mejorar esto. Y poco más. Porque, bueno, puedo mejorar este. Al, al menos que se recupere un poquito más. Sí, al menos algo es algo. Por de este... Pff, no voy a gastar el poti para, para esto. Ah, bueno. Eh, vamos a darle lo de la curación. Esperar un momento. Vamos al árbol de habilidades. Esta ya lo tiene. Eh, regalo de Spark puede ser interesante. Y recuperación de Spark también, pero me gasta mucho. ¿Qué más me interesa? Técnica de curación. Alcance de curación y tiempo de recuperación. Me interesa esto y esto. Sí. Vamos que sí. Y Luigi. El turno de esto. Y, y, y, Alcance de arma yo creo que me da un poquito igual. A este que tiene poca vida, vamos a darle la vida. Vamos a aumentarle vida. Y me queda uno que puede ser interesante para este daño crítico. Ahí estamos, y Edge, tu, tu, tu, tu, tu, aluvión de espadas, el alcance quizá, porque la carga de reacción, tengo que eh, tal, y esto, buf, y esto de acelerón crítico, tengo que coger todo esto, muchos acelerones, eh. Eh, esto no... no... me renta... Creo que voy a coger... Esto... Y esto... Y por ahora... Vamos a ir así... Vamos a ir así... 12 minutos al final, bueno... Hubiese quedado bien el vídeo, pero... Vamos a ir... Hmm. Lo primero de todo, a curar. Lo suyo sería subir con este y dejar el lobrador. Pero, este tiene dos acelerones, este seguro que sube. Y luego... Hombre, es que la onda de choque con este no me renta mucho ahora mismo. Me renta. Hasta que llega por ellos, vamos a hacer esto. Llega por ella. Llega por ella. Pues vamos a hacer esto Con este Me vengo tal que aquí Vamos a hacer la regeneración Que tiene que curarse ¿Cómo que 0%? ¿En serio? 0% con Luigi aquí. Qué, eh, falso, ¿no? Que con Luigi debería subir para ir los del otro lado. ¿Verdad? Pues voy a subir con esta. Voy a subir con esta. Y lanzamos el obrador arriba. Lanzo el Logrador Ostras, me quita la muerte Lo que podía hacer con Luigi Con Luigi Ya poco Poco puedo hacer Hombre, si se acerca alguno por aquí Vamos a activar esto Sí, porque no tengo otra cosa que hacer con Luigi Y con la Peach Ya nada Porque he curado Así que turno del rival Creo que no tengo nada más que hacer Sí, turno del rival Y vamos para allá oh. Oh. Ya yo con eso Malditos maglodos ¿Por qué no has atacado? Esto significa que no puedo atacar Básicamente Así que Como no puedo atacar Y ya he lanzado los dos estos No lo voy a hacer Ah, no puedo atacar Entonces, pues lógico el logrador No pueden. Entonces, con Luigi. Vamos a quedarnos aquí. A ver. Edge que baje. Porque ya no pinta nada. Ahí. Esta tiene dos. Dos acelerones. Que podemos invertir en este de aquí arriba. Creo que sí. Vamos a subir a.. A echa aquí. Aquí llega Luigi. A 1. A 2. Y... ¿Y desde aquí qué es? ¿50%? No, le doy de sobra, entonces... Y pensé que esto protegería un poquito Aluvión de espadas sí. Y criticazo, mira, ni tan mal Con Luigi es que no creo que pueda hacer gran cosa, ¿no? Ya con esta puedo hacer que salte. A ver cuánto alcanza Luis. A ese le puedo dar desde ahí atrás. Vamos a saltar con el Y le vamos a poner... Talga aquí. Pero por ciento porque me choca. No me lo puedo creer Pero por ciento porque qué choca? En serio Desde aquí no choca Pues nunca voy a quedar aquí Joder, oh, qué mal de esta, ¿no? Un poco rara esta partida Y esta la vamos a dejar... Aquí Podría curarme Pero yo creo que podría pasar Aluvión de espadas, 1 aluvión de espadas, uf, otra vez no puedo atacar. No, en serio me salen estos aquí. Vamos a ir con Edge primero Acelerón Y acelerón Y... Estoy por escapar, eh Con el único que puedo hacer algo Vamos a matar No le mato ¿Con Luigi puedo llegar hasta este? Al menos algo es algo A ver Con Edge Y con esta voy a salir por patas Buah, vaya mierda de salida por patas que acabo de hacer con Edge. ¿A qué lado me voy? Para no juntarlos, básicamente. A ver, va a salir alguna coordinadora. Me voy a quedar aquí. Y con Luigi. ¿Qué me renta? Me renta romper esa. Esa grieta, creo yo, eh. Hmm. Hmm. Creo que sí, que me va a rentar salir con Luigi. Pero ¿dónde le dejo protegido? Bah, es que me estoy vendido, eh. Muy mal esta partida, eh. He jugado fatal. mal esta partida estoy jugando bastante mal se me está yendo el vídeo a 20 minutos ya y solo he matado a cuántos a dos no dos de los que tengo que matar dos maglodos así que estos no pueden hacer nada en el siguiente tengo que no tío me invierte sabe me sigue dejando así tengo que juntarlos y curar. coordinador al canto. No ha matado alguien? Estoy bastante fastidiado, eh. Buah, tengo que escapar. Tengo que venir por aquí. Quedo aquí. Uh, pero ya puedo atacar. Pero ya puedo atacar. Pues sí. Al menos ataco. Qué caca de, de ataque. Escapar, ¿eh? esta tengo que claramente curar uh, que puedo curar a este no lo sabía y Quedo aquí, la cual puedo atacar? Esa tengo miedo de aquí. A ver, esta si le doy un 100%, le mato. No le mato. Pues me va a atacar igualmente a Luigi. Porque Luigi ya ha disparado. Y en vez de hacer salto, soy bobo. Soy bobo, tío. Qué mal estoy jugando. Esta partida no me convence. ¡Sí! Pues ya turno del rival No voy a gastar objeto Guau, que salta hasta ahí arriba Pega. ¡Vaya! dos ¡Vaya! más, tío. Pues mira, te voy a hacer Acelero en uno, acelerón 1, acelerón 2, me vengo, salgo aquí y te hago esto, ya está. Con un poco de suerte te tiro y caes fuera. Yo fuera de límites ¿Dónde está el otro? Está ahí Pues vamos a Activarnos esto Venga a escapar, venga a escapar, venga a escapar Tengo que curarme Pero esto no me sirve una mierda Porque estas me tiran Si no me tira la de arriba me tira la de abajo Así que me tengo que curar Y que activo Pues el disparo Como no puedo darle A ninguno de estos Pues voy a matar a esta esta que esta puede tirar el lobrador con bueno, es que ya no puedo va puedo tirar el lobrador y curarse bueno, eso no me disgusta pero no es lo que yo buscaba es que Ponga donde me ponga, estoy vendido. Un 0%. La, nah, me voy a curar también. Menos mal que he cogido objetos de curar. Creo que ya no tengo nada más que hacer. Uno del rival. Pero media hora de vida. No, venga, me bloquea el disparo Me bloquea esta también Pero no al me puedo hacer Cositas Logradora No he eh. ordenadora Opa, oh, curar Luigi, ¿dónde llegas? ¿Hasta dónde llegas, Luigi? Esta... Coge los tres. No, tengo que mover un poquito. Sí. Pues venga. Curachón, ¿eh? Y esta... Acelerón, que no quita una merda. ¿Que no puedes? Me cago en todo lo cagable. Pues este, fácil y sencillo. Eh, me va a golpear, así que como me va a golpear sí o sí. Al menos tener opción de disparo, ¿no? Pero ¿desde dónde tengo mejor opción de disparo? Desde aquí. Y esto. Vamos a hacer que esta tenga al menos acelerón. Le damos el acelero. Y.. Y disparo desde aquí. Y con la rabiz. Bueno, pues me voy a poner aquí. Ya está, venga. Media horita, Al obrador. Bueno, a de marras, puedo atacar, pero tengo también dos acelerones que no quiero desaprovechar. <risas> ¿Y te mato? No le mato. ¿Acelerón le mata? Le mata. bien leve. Y ya puedo Empezar a Pusearla a este, a pusearle. Ir dándole. No este nada. Pero no está, puedo atacar. 0%, 50%. Pues. Me voy a venir con por aquí. Y aunque sea un 50%, no llego desde aquí. De pinaco eh me debería quitar a la agarrinadora ah. con Edge puedo curarme es que como me saque Uah, menos mal que he comprado esto la he jugado bastante mal Y de aquí que salen más. Venga ya, tío. Fuera de límites enormes. A ver, tú. Vale. Qué fácil. A darle a esto y que se muevan no, yo creo que me interesa darle desde aquí ahí les doy a todo esto no ya tengo más y las espanto patrón ah son resistentes no las se van a mover Ya ¿no? mal he jugado chaval es que no se lo creen ni ellos Tengo curación al menos quitarme un... este, ¿no? Ya que el otro no va a bajar. Las ¿Sí, que es me van a liar estas. Las coordinadoras estas. Mirada de acero. Al menos intentar matar a la primera. No sí. le mato, así que vamos a intentarlo. 238 No, tío, se tiene que mover esta primero De dejas tocar Y la que mejor tengo para que tal Ah, sí que baja Se, se va a bajar esta desde aquí se queda protegido 176. Vamos, ¡guau! ¡Qué partida de mierda, eh! Voy a subir, eh! ¡Salto de equipo! Son 40 monedas, eh! Cojo estas de aquí, esto de aquí. Me bajo, cojo esto de aquí. Ay, qué pena ese montoncito de ahí. Visto lo visto, necesito monedas. He jugado bastante, bastante horrible, ¿eh? Vale, curación del 50%. Me viene bastante bien, la verdad. ¿Pero eso también afecta a los suplentes? ¿A los que se quedan sin jugar? No lo sé. Bueno, el vídeo se me ha ido muchísimo. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que os recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. ¿Eh? ¿Oh?